de Jonathan Suárez se ha desarrollado toda un, un revuelo producto de un video que aparece en redes sociales el fin de semana en el que este joven franco-macorizano aparece con unos fajos de billete y se dice que ese billete es para otra cosa bueno es bueno que lo aclare él qué es lo que está pasando qué es lo que ha pasado con este video y con lo que la gente entiende opina y dice ¿Qué significa el video? Buenos días, Jonathan. Buenos días. Un placer tenerte. Maestrado, buenos días, Carolina. Buenos, buenos días, día, Fulvio. Yo. Buenos días, mi hermano Gererán Antigua. Bueno, buenos a días a todo San Francisco de Macorís, a la región y, ¿por qué no, al país? Porque de verdad que lo felicito. Este programa ha escalado en el gusto popular de toda una región. Y son la tribuna democrática Muchas de la gracias. opinión de los temas más interesantes del país y a nivel internacional también. Jonathan, se hizo viral ¿Sí? este vídeo donde sales manipulando una cantidad de dinero importante. En uno de ellos emites un mensaje o alguien detrás eh, donde hace, voy a citar, o sea, como que no te salgas del PLD. Esto ha causado revuelo por lo que se estila y lo que se vive estos momentos en nuestro país. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué fue lo que sucedió con el vídeo? Venimos más a aclarar que todo. Tenemos el video real, eso fue un montaje que no hicieron. Okay. Tenemos un video real donde van a escuchar y ustedes van a analizar cada punto de interés de ese video con una intención malsana de dañar la honra, no solo de Jonathan Suárez, sino de Amilcar Romero, senador de la provincia de Duarte, un hombre, muchas gracias doña, que con su paso en el ejercicio... ...de su función en el sector público y en el sector privado... ...con más de 50 años de ejercicio ininterrumpido... ...ha sido un hombre que ha mantenido la dignidad... ...ha sido un hombre que nadie ha podido señalarlo... ...y han tratado de dañar su nombre... no ...han, no han, han trapeado la República Dominicana... ...tanto con Amilcar Romero como Jonathan Suárez... ...en las redes sociales, mucha gente muy malintencionada... ...y hoy yo vine aquí a aclarar cada uno de esos puntos... ...con prueba contundente de que fue una intención malsana de tratar de sacar beneficio político de esa bajeza y esa suciesa que hoy anda nuestro nombre y la dignidad de nosotros por el piso con un grupo de charlatanes sin vergüenza que lo único que saben hacer es eso. ¿Quién te hace la, la grabación? Pregunta, la pregunta mía es la siguiente. Tener dinero no es pecado. Ahora, ¿cuál es lo pecaminoso del video? O sea, ¿qué es lo que se dice del video? No, que era con intención de comprar votos. ok Pero yo aclaro aquí en este programa ¿Se ha abierto oficialmente la campaña congresual y presidencial? No, no, no. Entonces, ¿por qué hacen alusión a Milka Romero? ¿Eh? ¿Cuál es el interés de hacer una inversión millonaria? Es un buen punto. ¿Eh? Es un buen punto. Si él todavía no se ha abierto el uy, uy, proceso uy, ayer eleccionario. Eso, de él. ¿Eh? Ayer yo lo explicaba eso, que ¿Eh? quisieron vincular al, al, al senador con esta situación... Y yo advertía de que el, el senador no estuvo en la campaña pasada, de elegirse, o sea, no, no estaba compitiendo y que, su, y que la campaña de él no se había abierto. Ah, y bueno. que esas cantidades de dinero solamente se, se, se maneja se entonces el la, la, de... la, la candidata municipal, el oficialista tiene que revisarse si su senador no está involucrado en no, su no. campaña. A lo que yo me refiero es que no es verdad que no, el senador en el es el flujo económico de, furbio de, de, de andar, por ejemplo, con dinero. ¿No, ¿Alguna no vinculación de, de aporte? No no. no, no, no hay ningún tipo de vinculación. Y yo voy a demostrar Aquí el propietario de ese, eh, mira lo primero es lo, que ese que video. yo no entiendo que ese video como que sale de un círculo muy cerrado. Sí, mira, ¿cómo, cómo es, que ese, hacerte, es que ese video no tiene que ver nada con lo político, como yo vengo a explicarlo muy íntimo. Si fue alguien, hacerte mira, daño desde ahí adentro. Sí, pero oye algo, Fulvio, ese video es del 2017-2018. Ese video es muy viejo. Si tuve mi constectura física en el día de hoy. Tiene no 50 idea. libras menos de lo que tengo en ese video. Pero no importa eh, cómo sale de círculo tan estrecho. Mira, tan, nosotros tan teníamos, yo trabajaba con un empresario muy próspero de lo que es el gas y la gasolina en San Francisco de Macorís. Y era un método que utilizábamos para contar el dinero, para hacer el depósito, porque esa era mi función dentro de esa empresa. Míralo ahí, mírenlo ahí. O sea, tú en una casa. Ahí tú te vas con, con más libra. Sí, mucho más libras. Mira, Yerjan, yo me puedo parar para que, que me muestre. Sí, pero la imagen, la imagen está distorsionada. Sí, está. Imagen, Entonces, sí. Eh, tú estás eh, en una casa ahí y ¿qué es lo que estás haciendo? Porque eso es lo que hay que aclarar, que eso es lo que se ha manipulado. Mira, ¿qué, ¿Qué queremos aclarar ahí? Nosotros, o sea... antes de depositar, contamos. Porque tú sabes que para nadie es un secreto que el flujo de dinero, tanto en una estación de gas y gasolina, el hecho es mismo. que hay un audio que yo también lo voy a desmentir porque tenemos audio, el, el video real, Ese audio menciona, hubo un montaje menciona. hubo un montaje, Julio yo lo tengo aquí, tengo toda la evidencia y Entonces, todas las pruebas esas expresiones como que lo vinculan con lo que es político no con la casa de gas mande, vamos a poner, bueno pero que, que lo vinculen la gente y que sea si una realidad es otra, no, no, sí. yo lo voy a poner ahí. el video yo tengo la, el original de eso ese es lo video que, es lo que, que se ha hecho viral y en este país Van a tener que limpiar los nombres de nosotros dos. Mira, Entonces, eso es lo que queremos dan, que sea. Eh, sí, lo, lo, lo tenemos ahí. Eh, mira, hay algo que a, a veces nos pasan cosas que nosotros se nos escapa de la mano o en un momento o en eh, determinado. Hacemos una acción que se puede ver malo o que estaría incorrecta más adelante. En la forma en que se. Aunque tú tal vez lo hiciste eh, para. No la no ar, lo hizo, o que, alguien no, no, parece en la, no, tener ese no, refiero Carolina. En la manera en que tú estás pasándole la mano al dinero, como que te ríes. Eh, esa, ese, ese comportamiento en el video propiamente como que se ve un poco raro, Pero si ese extraño. video data de hace más de cuatro o cinco años atrás. Que eso es lo que yo quiero explicar aquí. Si tuve mi contextura física, sí. no es la misma de que te en el video. Vamos a ver el video original. Vamos entonces. a ver, vamos a ver el, el video original y vamos a escuchar al propietario, quien era mi jefe en ese entonces. Para que, para que vamos a ir aclarando cosas. Y que un grupo de perversos que se han prestado para esa vaina en este jodido país, que mi mamá hoy está hospitalizada en Estados Unidos por, por fruto de un grupo de sinvergüenza que han llamado, le han escrito y que hay un estado de depresión en mi casa hace dos días, eh, que no hay paz ni tranquilidad, llamándome sinvergüenza, escribiendo con una campaña rastrera que hoy la vamos a desmontar y va a tener todo el que ha hablado, va a tener que respondernos a nosotros. ¿Eh? Porque a Milka Romero, un hombre digno y serio, igual que Jonathan Suárez, a mis 31 años, ustedes pueden hablar a la línea telefónica en este momento. Y nadie puede sustentar algo negativo en mi contra. Porque me, lo que he sido es estudiar, trabajar. He trabajado en diferentes empresas con mucha gente. He sido el hombre de confianza y todavía mantengo mi humildad y mi dignidad. Porque lo que yo he sido es un hombre ejemplar de esta sociedad, coño, que se me ha querido manchar. Vamos ver el video. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Eh, ¿Quién es ese empresario que tú vas a presentar ahí? Gerardo Burgos. Gerardo Burgos, él es que él es el dueño de, de, de la sí. estación de combustible que tú mencionas. Sí, así pues, es. Vamos a escuchar. Vamos a a escuchar. Señor, anda un video circulando en las redes sociales donde se muestra que a nuestro amigo Jonathan pues es. es una gran cantidad de dinero. ¿Qué usted tendría que decir con relación a esto? a le llama una gran cantidad se muestra en mi video donde él tiene mucho dinero no, eso es, no es mucho, esos son billetes de 50, de 100 pesos, de 200 él es un, un hijo mío, vamos a decirlo así, trabaja conmigo por muchos años y eso puede que gase 600, 700 mil pesos nomás de ahí lo que puede él sirve diría yo él es la confianza mía, es decir no creo que eso tiene nada de malo que tú algo que ¿por qué? a que le llamarían que le han una cantidad de dinero 600, 700 mil pesos no creo que eso es nada grave alguien que trabaja en una empresa es decir, él tiene mucho tiempo trabajando con nosotros él ¿El es el que hace todos esos movimientos y eso no es problema diría yo y por ahí es que andan los el, el rumores. Ah, ok. ¿El ¿Nombre suyo es? Geraldo Gracias. Muy eh, Señor... ¿Le escucharon cuál era mi función en esa empresa? ¿Eh? ¿Y cuántos años hace de que trabajaba a mano? ¿Y qué hay ese video? ¿Mm? Entonces, eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo nos quitan todo este lodo y todas estas cosas, Carolina? muy que difícil. No han cuando eh, la integridad... La barra, de una persona se daña, se tacha de esa sí. manera y a través de las redes devolverlo es muy difícil. Eso, eso, eso, eso a, es terrible. Después que tú tienes una vida entera sí. eh, aportando y sirviendo de ejemplo, que en un segundo te la destruyan, y cómo recoger toda esa agua que se dispersa, no, no eso es prácticamente imposible. Eso es muy delicado. ¿Qué acciones vas a tomar? ¿Vas a someter algún tipo de investigación para investigar de dónde salió, quién hizo el montaje... O sea, un proceso de investigación... También tenemos una nota de voz, Mejor, yo Vamos, vamos a aclarar muchas cosas aquí. Vamos a ver el otro okay. video, yerian si tú no lo permites. Del primero, el del montaje, para que ustedes puedan escuchar y ver y hacer las comparaciones y que lo analicemos aquí, que es lo más importante, con grupo de profesionales que tienen vasta experiencia en este tipo de cosas. Vamos a ver el, el primero. Manito, ¿qué es lo que es? Tengo la verdadera bueno. funda. ¿Cuánto cuánto que no va a ver. ¿Qué es lo que? Dime. Habla rápido. Manito que lo que es? tengo la verdadera funda dime cuánto que nos vamos a ver que lo que dime habla rápido ve que se ve mayor cantidad se ve un volumen y que no es mi voz y se escucha la ventanilla abierta porque está transitando el carro Pon el el, el, el otro para que ustedes vean para que ustedes vean la, la en lo que lo, lo tenemos qué alusión para que nos vayas dando orientación para cuando se ponga el vídeo, primero la señora que está hablando en ese video tiene una licra deportiva. Los hombres no usan licra. Y se le pueden ver sus piernas. Y se ve mayor volumen de dinero que se ve el que se ve en las mesas. Y se está, se está vinculando a, vamos, a ti también. ¿también? Sí. Stop. Hay un teléfono sonando. Hacer contrario el PLD nunca. nunca <risa> No te atrevas a hacer contrario al PLD nunca. Manito, que lo que Tengo la verdadera funda, dime, ¿cuánto que no va a ver? ¿Qué es lo que, dime? Habla rápido nunca. No te atrevas a ser ¿eh? contrario el PLD de nunca No, eso no es mi voz ¿Verdad que se escucha distorsionada y se ve muy diferente magistrado? ¿Eh? Y la voz de la mujer, que se escucha la brisa cuando va entrando sí. porque el vehículo va, va, va circulando okay. ¿Eh? Okay. vio que hay un montaje burdo para hacer la intención de hacer daño y el flujo de dinero que se ve en el piso de ese vehículo es mucho mayor que el que se ve en la mesa cuando se ve mi cara Jonathan, eh, una pregunta, ¿quién te graba en el año que tú dices que, que fue ese video? ¿quién te graba? Eh, ¿y con, con qué fin? o sea ¿para qué hicieron ese video? ese era el método como nosotros operábamos en el grupo interno de que el dinero había llegado, de que lo vamos a entregar eso era como un manejo de, de transparencia dentro de la empresa de nosotros. Ya, pero en el video se ve que tú medio como que te estás riendo, que es como, una, como porque, una especie como de chanza, de, como de, chance, de, de usted, No, Usted conoce muy bien, porque es de tu zona, ese sí, tipo general, de empresario, claro que, sí. que es un hombre con un sentido del humor bastante alto. Y así mismo es todo el entorno de él. ¿Y tú conoces la voz de quien eh, dices que se hace pasar por ti en el, en el video? No, no la reconozco, no la reconozco. Porque al parecer fue una voz que sacaron, hicieron un montaje, pero esa no es mi voz y se puede escuchar claramente que no es mi voz. Te preguntaba si, van a, si vas a tomar acciones. A no, mí me gustaría que todo el que lo tiene en las redes sociales lo quitara. Solo con eso yo me conformo, porque ya no hay forma de, de recuperar... Eh, el rastro. el rastro, porque se ha hecho viral, ha sido tendencia en la República Dominicana Se ha hablado en los medios nacionales, locales, las redes sociales está totalmente repleta de eso No hay forma Carolina, pero para que la gente vea que en, en, en, en ¿Has política ¿Has conversado se con, con Amilcar Romero? ¿Has conversado con eh, Jonathan? ¿Has conversado con el senador Amilcar Romero sobre esto? Sí, ¿Qué triste. te ha dicho él? Está muy triste porque Amilcar es un hombre muy noble, un hombre con un corazón muy bueno un hombre que en 70 años que tiene de edad ha mantenido una conducta ejemplar en esta sociedad. Un hombre de aporte a este país. Por eso es que le duele que Yo su nombre te... ande rodando de forma más ¿A quién atribuyes tú entonces esta, esta, a lo que tú llamas un montaje? Yo puedo poner eh, una nota de voz que tengo. La puedo reproducir aquí. ¿Pero de quién es la nota de voz? De, varias, de Primero, de una joven que se le envía a otro muchacho diciendo que hay un medio digital nacional y quiere comunicarse conmigo para sobornarme y que yo le dé dinero para que esa noticia no salga. Ayer recibí la llamada de dos medios digitales nacionales para que yo le diera dinero para no publicar eso. De forma de chantaje. Pero tú debes de ¿Cuál denunciar, medio? ¿cuáles medios? Le, eso llegó lejos. Sí, ¿pero ¿cuál bastante es lejos. ¿Cuál Somos Pueblo es uno que te Somos voy a poner el audio. Somos lo subió el video. sí. Y el otro eh, usa entonces, más el Instagram que ese tipo de somos cosas. Somos Pueblo te llamó para chantajear. Le voy a poner la nota de voz. Le voy a poner la nota de voz? Pero eso es muy grave lo que tú estás diciendo. Oye, le voy a poner la nota de voz. Y la joven está vinculada a esa organización. Como voy a poner la nota de voz. Lo aquí, aquí entra ver, entonces muchacho. un plano político más delicado todavía. ¿Quién dirige Somos Pueblo? Ricardo Ripoll. No sé si fue atribuyéndose el nombre de ellos, porque hay que corregir también. Si fue atreviéndose el nombre de, Pero le voy a poner la nota de voz para que ustedes escuchen. Si no, no tiene forma de confirmar. Porque ese movimiento no tenso, vino no, de... Sí, no, no tengo forma de sabes, confirmar. Pero tú sabes tienes la, el número de la joven y el nombre. Supuestamente, hay que manejar la idea de que sí, supuestamente sí, sí, esto sí, sí, viene sí, sí, de... Sí, porque sí, ese movimiento es el que más duro le, sí, sí, sí, sí, le ha dado al gobierno. Uno de los que el más, el más verdad, Esto no nada. tiene que ver con gobierno. Bueno, vamos a escuchar esto. No es tan simple y tan sencillo No, ¿por qué no lo podemos politizar? Le están para caso. que suben el video del loco, Jonathan Entonces eh, yo no sé cosa no tengo el contacto de Jonathan Pregunto, de, a ver A ver si él quiere Negociar de. con esa gente Porque son, son un pueblo Y si lo suben ahí vamos a tener problemas Nosotros, los de, lo del PLD si es la otra oposición que estaba dando otra oposición de ¿Escucharon? Yo no conozco a esa joven. Ella está como con algo. ¿Qué conversación sí. tú tuviste con ella? No, ninguna. Porque ella ni siquiera tiene el contacto mío, Carolina. Si tú puedes escucharlo, ella no tiene ningún tipo de vínculo ni contacto conmigo. ¿Y cómo conseguiste la nota de voz? Me la envió, la me, envió, la envió me la enviaron. Pero la persona que te la envió, ¿tú la conoces? Sí, claro. Entonces, esa persona sabe quién es. La sí, joven, bueno, se supone que debe de uno investiga, si sí, ella lo conoce, es fulana sí, por, de tal. porque me la envió, sí. Debe tener algún tipo de vínculo. pero bueno, ahí, ahí hay una información tangencial que tú no puedes confirmar porque no sabes es, quién exacto, es la muchacha. Es. Y ella lo que dice es, me llamaron para, de, para no subir la nota de Somos Pueblo y si esa gente publica en eso, nos jodimos. O sea, que eso es lo que ella plantea. Sí. Porque quiere decir que queda como un poco en la nebulosa y no, no hay claridad? Mira, sí, ¿no? yo estoy de acuerdo. Eso con mismo que dice Amado. Alguien nos escribe acá. Solo vamos a leer este porque es lo que entiendo que que aún, o sea, escuchando las declaraciones. de Burriel también. Eh, sí. Vamos a ver. No, pero lo vamos, si van a leerlo, vamos a leerlo todo. Okay, entonces vamos a ver entonces. Sí, porque si la gente está escribiendo, no podemos sacar a, a un grupito. Vamos a leerlo a todos. No, lo, o no lo lo leemos ninguno. lo más puntual. Yo digo no, no, el de, no, no, no. Yo digo lo, el de... o, o lo que se refieren al tema. Yo digo el Pero de no vamos a sacar aquí a un grupito, sí, yo, a un grupito, no. Yo digo el de Bourdieu. no es para sacar uno o otro, no, ya, ya. Yo digo el de Bourdieu porque él está aludiendo a mi persona. Bueno, no sé. Pero si lo vamos a leer, los mensajes que están referentes a, a, al Yo no tengo ningún inconveniente que se lean todos. Pues, leerlo, yo no tengo ningún inconveniente que lo se lean todo. Tema, yo tampoco. Trático. Eh, dice, dice Carlos Bourdieu, porque si son muchos ideales aprovechar lo que él va a decir, Ajá. no todos los comentarios de claro. 20 o 15 gente, entiendo yo. Dice Carlos Bourdieu, dice, pero Fulvio es tan perverso. No, no. Por eso es que él quiere que lo lea, No, no, no, lo, lo no, no, no. Él es que está diciendo no, que lo lean porque es que No, no, no, no, no, no, no, Yo me opongo a que esa persona... Yo me opongo a que una gente inicie un comentario no, haciendo no, no. una alusión al no, no, no, eh, eh, de un compañero. Pero que y lo lea. Yo eso no lo comparto. Dice él que, que lo ese lea. joven no. va a explicar y todavía quiere decir o insinuar que era para comprar. No, no, no, Estoy yo insinuando. Pero usted pudo haber es dicho no, eso no, claro sin, no, la, claro sin utilizar no, la palabra no. perverso. En ningún momento. Yo tengo sí. mucho respeto por Jonathan y mucha admiración porque Entonces, es un joven mi respeto que ha a demostrado. Ustedes han sido de los pocos medios que han manejado con mucha altura. Ha demostrado y le doy las gracias. Ha demostrado, abre, abre. Y ha demostrado que siempre está ¿Eh? Donde está mira Trabajando También nos escribe Moisés Polanco de La Javiera Dice tengo mucho tiempo conociendo a Jonathan Y es un muchacho muy serio Hacíamos deportes juntos Aquí las personas son muy venenosas Entonces también escribe Elsa Taveras Tranquilo Jonathan Se ve muy claro que es un montaje ese video Por eso es que el que es serio, no se mete en política. También dice... Yo te iba a decir, todo lo que estamos en política, no estamos exentos. No, o sea, sí, no, claro que no. De es ninguna de esas cosas. Sí, lo es, que hoy tú estás pasando, me puede sí, estar pasando. Sí. Claro, sí. mira, esto, La política es un campo de batalla. Sí. Sí. Esto sí, es, es lo que alguna. quería como eh, resaltar y que ya al finalizar, Jonathan, como que puntualice, si deje un mensaje como más claro y definido. Dice Edwin, en serio, ese video que él muestra no demuestra nada, como que lo que mostraste de alguna forma no aclara, dice él. Y no, pero, dice, él no eh, lo Pero él conoce. acaba de mostrar ahí el empresario que se está siendo responsable de eso, está diciendo que se ignorará de él. Claro. O sea, ya, ya no cae en, en, en, en Jonathan la responsabilidad de demostrarlo, ya el empresario, porque la gente también tenemos que orientarlo, ya el empresario acaba de decir que se ignorará de él. Y la voz distorsionada ¿Eh? que aparece, supuestamente... Eso es, eso es lo que, que, que quiero, que cuando eh, cerremos la entrevista, Jonathan cierre con ese mensaje. Entonces dice Edwin, dice, no lo conozco ni lo acuso, pero nos deja con la misma duda, dice él. ¿Por Entonces ¿por dice Edwin... Bueno. Sí, eh, yo siempre trabajé con mucho dinero ¿Cuál era como la necesidad de grabarse? Como exhibiendo el dinero Y ya por último claro, para claro esto? Que es que que tenía, que tenía para un, un método como de común, sí Entonces claramente. Ondina dice lo siguiente Buenos días, eso que le hicieron a ese joven Me lo quisieron hacer a mí con un audio Acusándome de traición al pueblo sí, ¿Ya? Que que botar, ¿Ya? Dice Geraldino Dice a ese joven que no le demente ya a eso Ya el daño está hecho por, Pero esos vídeos no muestran nada Además la voz distorsionada de la voz ¿sería mire, La el... política es, una, es un campo de batalla sí, La política sí. es una guerra Y así hay es. un dicho que dice que en la política Y en el amor todo se vale Lógicamente coño, hay gente que utiliza Métodos coño, insanos coño. Así Y así hay otros que son transparentes O sea, aquel que te enfrenta Te da la cara, es un guerrero El que, el que lo hace de esa forma Es un traidor entonces estamos hablando de traidores y guerreros en la vida, y así es todo en la vida. Eh, lamentablemente, como dice Humberto Eco, que hace poco dio, dijo una frase, de que las redes sociales han puesto en manos de estúpidos la información, lamentablemente. Bueno. Jonathan, ¿qué tienes que decir? Un mensaje final a la gente sobre bueno, esta situación. Que lo más importante es que se aclarara esta parte. Que yo lo que he sido un joven ejemplar, un joven trabajador de esta sociedad, Carolina, Incluso eso ya ha afectado a mi familia y que esto no debe pasar. Quizá yo soy el inicio de una campaña sucia que, que viene a hastiar lo que es el pueblo dominicano. ¿Tú sabes por qué no libramos a lo municipal? Por esos dos, esos dos sucesos que sucedieron. Si no hubiésemos tenido una campaña sucia y burda. Y la política tiene que cambiar en esta sociedad porque se están dañando honras de personas que tienen mérito en esta sociedad. Ahí está. Muchísimas bueno, gracias. Gracias, gracias por la oportunidad de verdad. Gracias, sí. Jonathan, gracias por venir, venir, por someterte a las preguntas, por mostrarnos los videos a nosotros gracias, y Jonathan, al público. Que esto. Sí, gracias. sí, eso, eso es parte. De lo, aquí lo que más preocupa es el tema de tu mamá. Sí, o sea, claro. Que hay, que, hay que tratar de que ella entienda que tú estás expuesto en un mundo donde, en ese mundo de la, no, la mundo política, perverso. es un mundo perverso, difícil, terrible. Entonces ya que ella entienda eso, que no todo lo que se dice es verdad que confíe en su hijo. Señores, vámonos a una pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Gracias, Jonathan.